Tengo parte del dinero, pero no lo tengo todo. Calderón, ¿cómo lo puedo llevar como que por parte? Y que el mismo edificio se vaya construyendo. solo. Muy bien, hoy vamos a hablar de cómo construir por etapa esos pequeños apartamentos. Calderón, ¿cómo lo puedo llevar como que por parte? Tengo parte del dinero, pero no lo tengo todo. Y yo hablaba de esto en otros videos. ¿Cómo lo puedo llevar a través del sistema Fast Track y que el mismo edificio se vaya construyendo solo? Anteriormente teníamos un lote y en ese lote no podíamos desarrollar. Porque nada más teníamos el terreno y una pequeña parte del dinero. Y eso ahí pasábamos 20 años y no había forma de comenzar. Sin embargo, ahora con, con este nuevo concepto nos vamos a dar cuenta que sí podemos arrancar y llevar el edificio por parte. Vamos a suponer que este es nuestro edificio. Yo voy a dibujar aquí, ¿ok? Una figura conceptual que va a representar lo que puede ser un edificio en el futuro de ese apartamento. Supongamos que este edificio tiene varios niveles y que en cada nivel de esa edificación, pues vamos a tener un apartamento. ¿Ok? Me va viendo aquí. Vamos a entender que este es la, el roof y que conceptualmente es el edificio. Si ese es el edificio que tenemos, vamos a decir que la parte roja es la parte del tránsito. ¿Cómo llega la gente aquí? Tenemos el edificio en una esquina y el edificio dobla hacia allá. Y la siguiente esquina la llevamos acá. Y ahí hacemos la calle. Y ese es el tránsito que tenemos del edificio. Y vamos a entender que la escala humana las personas normalmente se van a parar por aquí, ¿okay? en las aceras, a poder ver el edificio. Lo vende de ahí. Y aquí también tenemos otra persona aquí arriba. Entendido este concepto, ¿qué, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y aquí póngame mucha atención. Nosotros vamos a terminar por fuera todo el edificio. Toda la parte de la fachada exterior la vamos a completar.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 Si le vamos a colocar los baños, si le vamos a colocar los pisos y ese penjado, pues entonces ya va a poder rentarse. Vamos a entenderlo conceptualmente así. Entonces, ¿de qué manera va a pasar esto? Que esa renta de ese penjado, ¿ok? Va a comenzar a generar dinero y este, esta utilidad económica que me está generando el piso 1, que ya está funcionando por dentro, pues yo se la voy a inyectar aquí abajo. Y cuando venimos y activamos este segundo piso y le podemos. Por dentro todas las divisiones, y lo ponemos también a funcionar. Esta rentabilidad que me está generando el segundo piso, la voy a mandar al tercer piso. Y así vamos llevando el tercer piso, igual, el mismo concepto, lo activamos por dentro, solamente por dentro, y esta utilidad la hacemos. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Calderón? Lo que pasó aquí fue que con el poquito dinero que teníamos, okay, lo invertimos y este dinero creció. Lo volvemos a invertir. Y este dinero pues volvió a crecer y lo volvemos a invertir y este dinero volvió a crecer. Y lo que antes teníamos una sola semilla, ahora lo convertimos en, una gran, en un gran árbol. Y esto se llama el sistema Fast Track. Lo que pasaba antes es que no podíamos hacer esta estructuración del edificio en estas fachadas porque cuando construíamos solamente un primer nivel, antes construíamos solamente este primer nivel, ¿correcto? Ya no podíamos subir un, un, un un nivel más, porque cada vez que subíamos un nivel más, estas personas que vivían aquí abajo comenzaban a quejarse del polvo, de la estructura de, de, y se me iban y comenzaban las demandas y comenzaba el problema. Sin embargo, yo entendiendo eso, en vez de yo gastar dinero, solamente lo gasto en la estructura, en subir la edificación por fuera, porque todo el que pasa por, por aquí no se entera que ese edificio por dentro está vacío. El edificio mío por dentro para ello está totalmente terminado. Sin embargo, yo sí sé ¿hmm? Yo sí sé que el único que está terminando por dentro es el penthouse. Entonces rento el penthouse en el B&B y lo pongo a activar. Ese señor que me rentó el pegado nunca se va a enterar que aquí, pero los apartamentos están cerrados. Yo tengo la llave, no hay manera de entrar. Y cuando él pasa por las escaleras, ¿ok? Cuando él sube por las escaleras, las escaleras también están terminadas. Y toda la parte exterior también está terminada. Para él, está, a veces nosotros pasamos por una ciudad y vemos los edificios y nunca nos pasa por la mente que quizás por dentro no hay nada. Sin embargo, nosotros damos como buenos y válido que están hechos. Y esto es lo que se llama el sistema Fast Track. Lo que nos ayuda es a poder con el dinero de aquí, pues poder colocarle abajo los pisos, colocarle abajo la cocina, colocarle abajo la electricidad, colocarle abajo los baños y volver a rentar. Y ya con este funcionando, pues volvemos. Y lo que está pasando aquí es que el dinero que yo iba a coger al banco, que el dinero que me iba a prestar al banco, que iba a venir con un porcentaje de interés, Aquí este dinero me está llegando de mi mismo edificio, sin porcentaje gente interés. Lo que tenemos que tener nosotros es una disciplina muy fuerte para que cuando el dinero aquí se multiplique al doble para el siguiente apartamento, no coméndolo, sino volverlo a sembrar. Sino volverlo a sembrar y volverlo a crecer. Y más disciplina para cuando llegue aquí no coméndolo. Y así terminar el edificio. Porque lo que pasaba antes, ¿okay? recibíamos un poquito y ya no hay que co comprar un vehículo nuevo. Hay que hacer un viaje, hay que hacer, entonces ahí perdíamos dinero. Muy importante el sistema fast track, pasarlo por etapas. Muy bien, yo soy el arquitecto Cartelón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora en nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir ante tu WhatsApp. Una nota. Miren, normalmente yo aconsejo este tipo de proyectos cuando vamos a invertir para el tema renta. No lo aconsejo para el tema venta, porque lo que va a pasar con el tema renta es que en la medida que va pasando el tiempo, este edificio se va a convertir más caro. Si yo construyo el edificio, y supongamos que no hago nada, y duré de 1 a 5 años con el edificio vacío, lo que va a pasar a los 5 años es que esto va a estar más caro. Pero me voy a dar cuenta que va a estar más caro porque si yo dejo el dinero en un banco, el dinero no sube de precio, sino que baja. Pero cuando dejo el dinero en blow, el dinero entonces sí sube. ¿Qué es lo que pasa aquí? Importante.